A mi abuelo que sabe que le aprecio un mundo entero, siempre ha sido mi maestro y gran inspiración para seguir plasmando el arte que emanaba desde el interior, por las palabras mitad monje, mitad soldado que me dio, siempre puro de corazón pero nunca ha dejado de luchar, siempre con una pipa en la mano y su bigote, nunca podré olvidar el talento de ese hombre, cuando pinta al esculpir, excelente su caligrafía al escribir, Él nunca daño a nadie, inocente personaje con una boina dibuja en una servilleta el paisaje que le rodea lo plasma en un lienzo y lo colorea con temperas pinturas de cera de palo o acuarelas, inteligente en los campos que controla, más despistado a la hora de hacer otras cosas le gusta pintar en su garaje, viajar a nuevos mundos con su brocha de equipaje visitar en su camino nuevos parajes, esas personas que no pierden la esperanza, echa la quiniela y con eso avanza, hace cuentas de cómo debería repartirlo, aunque no le ha tocado un premio que equilibre la balanza Algún día podrá vivirlo Aunque el dinero no la apasiona Sino compartirlo Profesor de profesión Nunca ha dudado en darme Nunca ha dudado en defenderme De la gente que quiso dañarme Soy alumno orgulloso de la escuela Que da lecciones No con un libro Sino con experiencias Que inculcan valores A mi abuelo por todo lo enseñado por lo recorrido Que no fue sencillo por todo lo que me cuido desde niño Porque me enseñó a ser artista y sacarle brillo A arte y que hacía falta pulirlo A mi abuela por cuidar de mí, por cuidar de mi abuelo Porque todo hombre quiere a su abuela Y yo la quiero por las comidas que me hizo Para chuparse los dedos, por dar consuelo Si de algo había miedo Siempre ayudó a mi madre con su trabajo en casa Esas mujeres trabajadoras que nunca descansan Me gusta hablar con las y cuidar las plantas por hacer un kilo de patatas porque sabe que me encanta nunca le agradecí y le dije lo que le apreciaba por su poco afectivo y me con la palabra no hablo mucho solo escribo para esas personas que son mi familia por encima de todas las cosas se merece una medalla por ser la mejor abuela por no estar discusiones que a ningún lado llegan por cuidarme Siendo niño con cariño, por cuidarme esos años que corría peligro. Por coserme los pantalones cuando los tenía rotos, al volver del colegio, jugando al fútbol con otros. Esas rodilleras de tela que se cosían esos parches, que te hacían distinguirte de los demás de la clase. Por cuidarme las heridas, que me hacía por aventurarme, por soplarme las heridas. Cuando dolían al sanarme, más de una vez me dieron si no tuve temor, porque tenía lo más importante, que era el amor A mi abuela por todo lo que me ha cuidado, por darme lo que le había pedido Por darme todo el cariño necesitado, por ser una de las personas que más he querido Y por enseñarme cuál es el camino adecuado